Por terminarse este año 2022, ya en alguna ocasión he conversado con ustedes esto de la medición del tiempo. El tiempo parece porque fuera una línea recta que va de A a B, del punto A al punto B, y esa es una medición totalmente arbitraria. El tiempo es algo circular el tiempo va y viene así como se dice que la vida da de vueltas también el tiempo da de vueltas va y viene razón por la cual creo que terminar un año es un buen motivo para festejos me queda claro yo, yo mismo voy a festejar muy bien los fin, el fin de año, las navidades, etc. Porque me gustan las fiestas me gustan los festejos pero esto no quiere decir que la vida en sí y que el tiempo en sí se mira de esta manera el tiempo no se mide porque el tiempo es circular va y viene, da vueltas es como el mundo gira y gira y gira, y gira. de la primavera sigue el verano, del verano el otoño y del otoño el invierno y otra vez vuelve la primavera igual exactamente es la vida el tiempo no es una línea que corra de A a B el tiempo es circular pero bueno está por terminarse el año 2022 y para muchos y en general para a lo mejor para todos es tiempo de reflexionar sobre lo que ocurrió en el año hacer un balance ver qué ganancias hubo qué obtuvimos de bueno durante este año qué fue lo que nos faltó qué carencias tuvimos que enfrentar y entonces apuntarlo y buscar ¿Cómo resolver esto que no nos gustó que ocurriera? esas carencias que nos afectaron? ¿Esto que no que nos hizo falta? ¿Cómo lo vamos a obtener en lo sucesivo? De hecho, para eso sirve este último mes del año. Para hacer este balance y empezar a buscar aquello que nos hizo falta. Aquello que no pudimos tener por la razón que fuera. Aquello que tampoco pudimos hacer igual por la razón que fuera. Pero si queremos volver a establecerlos como metas, tanto tener lo que no tuvimos como hacer lo que no hicimos, pues entonces hay que revisar por qué no lo pudimos tener y por qué no lo pudimos hacer. Y si queremos, como dije hace rato, incorporarlos nuevamente a nuestros fines o objetivos el próximo año, pues hay que buscar las soluciones adecuadas amigas y amigos ha sido un gusto saludarlos yo soy Ricardo Domínguez esto es Estilocracia y les recuerdo que el estilo no es algo por lo que se nace se aprende con el tiempo y en el camino buena suerte